El E3 de este año ya casi está aquí, la exposición más importante de la industria del videojuego tendrá lugar del 12 al 15 de junio y Nintendo por supuesto estará ahí, en este vídeo intentaré predecir lo que se enseñará. Muy buenas soy Delta DeltaRai y bienvenidos a un nuevo vídeo. Más de un año después, el 3 vuelve después de la cancelación de la edición del año pasado y aunque el evento será un poco diferente esta vez, ya que será puramente online, los fans de Nintendo no verán gran diferencia. Antes de hablar del evento en sí, vale la pena decir que cualquiera puede seguir todo el evento de forma gratuita a través de YouTube y Twitch, así como ver todas las noticias en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook. Pondré los enlaces en un comentario para que no os perdáis nada. Pero claro, como es habitual, antes de seguir recuerda que puedes suscribirte, es gratis, me hace feliz y quizás te guste lo que subo. Prometo que subiré vídeos regularmente. Y bueno, si puedes, deja un like, activa la campanita y todas esas cosas que todos los youtubers dicen. Bueno, ¿por dónde iba? Bueno, da igual. Los días previos a D3 mucha gente empieza a especular sobre qué se mostrará. Algunas personas tienden a dar información filtrada como confirmada quiero decir ahora mismo que ese no será mi caso. Todo lo que diga en este vídeo será simple especulación y más importante aún, no garantizo que nada de este vídeo vaya a estar presente así que no deis nada de este vídeo por hecho porque no lo está. Vale, Quería empezar prediciendo la duración de la presentación pero conforme escribía esto Nintendo compartió la para de 3 mencionando que duraría unos 40 minutos mientras que yo predije 45 y que tendría lugar el último día del evento, el día 15. Además quería decir que podemos esperar grandes títulos, pero también deberíamos esperar cosas que no nos interesarán, o al menos no tan grandes. Si una filtración parece demasiado buena para ser verdad, seguramente no lo sea. Y por supuesto, de todos los anuncios que nos podemos esperar, con toda certeza habrá uno que sobresaldrá del resto. Vamos a llamarlo el juego estrella. Probablemente no tenga mucho más, si es que tiene algo más que un tráiler. Con eso dicho, vamos a cosas más específicas. Empezaré con el punto del que estoy menos seguro. Ha habido numerosos rumores sobre una hipotética Nintendo Switch Pro siendo anunciada pronto. Sobre eso, lo único que tengo que decir es que, si eso va a pasar, el mejor momento para anunciarlo es en el E3. Personalmente creo que es poco probable, pero hay una posibilidad. Sobre sus características, bueno, no soy un experto en estas cosas así que voy a probar a decir cosas. La Switch en sí podría tener una resolución algo mejor, pero no mucho, a no ser que solamente pueda estar conectada. Mientras esté en el dock, tendría gráficos 4K, pantallas de carga más rápidas, menús mejorados y un sistema de trofeos, pero de nuevo no tengo ni idea. Ahora hablando de algo obvio, se van a confirmar como mínimo uno de los dos luchadores restantes del segundo Fighters Pass. Si se van a confirmar los dos, será de forma separada, probablemente uno al principio y otro cerca del final. ¿Sobre quién podría ser? No estoy seguro, pero mis dos apuestas actuales son Crash Bandicoot y Sora. Aunque llegados a este punto, no sé ni qué esperar. Ahora para algo más arriesgado... Creo que L3 es un buen momento para compartir nuevos detalles sobre Splatoon 3, como una fecha de salida, teniendo en cuenta que se espera para el próximo año, algunas novedades, nuevos modos de juego, el nuevo dúo de cantantes y quizá la trama. También podemos esperarnos alguna actualización de Animal Crossing New Horizons. Teniendo en cuenta que Nintendo prometió contenidos regulares para varios años, ahora es un buen momento para enseñar que va a llegar al juego, especialmente si la actualización es grande. ¿que puede ser? No me preguntes a mí, pero esperemos que sea bueno. Ahora esto puede ser algo improbable teniendo en cuenta cómo está tratando Nintendo esta franquicia últimamente, pero Metroid cumple 35 este año, así que espero que lleguemos a ver algo nuevo sobre esta saga, ya sean noticias sobre Metroid Prime 4 o un juego totalmente nuevo. Personalmente creo que Metroid Prime 4 es más probable, pero me encantaría ver un nuevo Metroid 2D o algo así. También es difícil de imaginar un evento tan importante sin un anuncio sobre Mario. Sé que Mario Golf está ahí, pero casi siempre hay algún juego de Mario en camino. Mis principales opciones serán un nuevo juego principal de Mario, ya que Super Mario Odyssey fue lanzado hace ya 3 años, o un juego de Mario Kart, pero puede ser cualquier cosa, incluso DLC, aunque estoy seguro de que Mario va a estar ahí. Este punto puede ser algo ambiguo, pero diría que va a haber 3 o 4 juegos nuevos anunciados en el 3 Contando los dos puntos anteriores o no, creo que ese es un buen número. Y dar detalles sobre cómo pueden ser los juegos es difícil porque pueden ser IPs nuevas, Sega sin ningún título nuevo desde hace mucho, remakes, remasters o cosas así. Nintendo siempre nos sorprende de una forma u otra. Diría que Pokémon va a estar sí o sí, considerando que hay dos títulos, tres si contamos Diamante y Perla como dos en camino. No hemos visto nada de ellos desde su anuncio y podemos esperar algunas novedades en el E3 y teniendo en cuenta que los remakes de Diamante y Perla van a ser lanzados antes que Leyendas Arceus, probablemente sean más importantes en este evento, aunque espero que veamos varias cosas sobre Leyendas. Para el penúltimo punto de este vídeo podemos esperarnos sin lugar a dudas un resumen de los juegos que acaban de ser lanzados o que van a ser lanzados pronto en Switch. Esto se ha hecho muchas veces en directs anteriores y sí o sí va a pasar en este también. Y por último, Aonuma aparece en pantalla. Empieza a hablar sobre Zelda y nos recuerda sobre Skyward Sword HD. Y ya está, el E3 llega a su final. Nah. El E3 de Nintendo cerrará con un nuevo tráiler de la secuela de Breath of the Wild siendo el juego estrella sin lugar a dudas. Al menos así lo veo yo. Quiero decir, es la conclusión más lógica teniendo en cuenta que es el 35 aniversario de Zelda y Aunuma ya ha dicho antes que compartirían nuevos detalles sobre el juego en algún momento de este año. Si realmente van a hacerlo, tiene que ser en el E3. Una vez más tengo que decir que nada de esta lista está confirmado o filtrado. Todo lo que he dicho es solamente especulación basada en la que yo considero más o menos posible. Puede que lo haya acertado todo o puede que no haya dado una, pero eso lo dirá el tiempo nada más. Animo a todo el mundo que ha visto este vídeo a seguir el E3 de Nintendo en directo, así como el resto de compañías. Después de que la retransmisión termine, Publicaré esta misma imagen en Twitter para ver cuántas he acertado, así que asegúrate de seguirme si aún no lo haces. Bueno, creo que eso es todo por este vídeo. Espero que te haya gustado y, por supuesto, puedes comentar con tus propias predicciones y opiniones sobre la mía. Y ya que estamos, si no me sigues aún, asegúrate de suscribirte. No te arrepentirás, te lo prometo. Y también puedes compartir el vídeo, activar la campanita para no perderte nada, dejar un like y todas esas cosas. Ya sabes todo eso, pero para recordarlo. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por ver este vídeo una vez más y nos vemos pronto.